Gia, yeah. Rutefly, ha, ja. 2020, Gia. Yeah. Tentaciones, el camino de la vida te pone tentaciones, diferentes situaciones. Por ti dispone, busquemos las soluciones, Varias las razones. Tentaciones, el camino de la vida te pone tentaciones, diferentes situaciones. Por ti dispone, busquemos las soluciones Varias las razones, cojones, tentaciones Eres aquello que no es mío, pero que deseo Y quiero como si lo fuera, aunque sea prohibido Veo que tienes lunares y tengo muchos y peca Solo cuando te miro, ja, sigas buscando remedio para liberarme de tentaciones te quiero como se quiere lo que no se tiene ni se puede ni se deberá amor con locura flavor locura con amor si tengo que caer en tentaciones que sea contigo el comienzo tiempo antiguo así fue la manzana la serpiente después primera tentación cualquiera puede volver a comenzar ahora y crear un nuevo final, palabra clave ja. trepando montañas fui y perdí la tentación por ti Somos como el día y la noche Siempre cerca, nunca juntos Entendí el asunto, líneas paralelas Siempre cerca, nunca junto Tentaciones, intentar escapar de lo mal es ir a buscar los centrales, en las tropas del destino, desarmo Ahora que estamos grandes, pensar en grandes ja. La vida es corta, sé feliz con quien te importa Quieres algo, entonces ve, corta, ahora es corta Haz que pase, corta, lo único que cae del cielo es lluvia, fría, corta te pido, Dios mío, con mucha humildad, que no me deje caer en la fría oscuridad del mal. Mi corazón bombea, motivación, motivación, el momento perfecto, el cerebro, Para decirle la derrota. No es el peor fracaso, no intentarlo, es el peor verdadero fracaso, que loco verás tentaciones, el camino de la vida te pone. las razones, tentaciones, el camino de la vida te pone tentaciones, diferentes situaciones por ti pone busquemos las soluciones, varias las razones, con cojones, tentaciones FLY 2020